A ver, es un proceso que largo, porque requiere un, un proceso de, no de un cambio solo de espacio, sino un, un cambio de, de perspectiva de lo que es la educación. ¿no? Empezando por lo que serían las metodologías activas, es decir, los docentes y el alumnado tienen que estar preparados para poder aprovechar este cambio, este tipo de espacio. Estamos hablando que, de que vamos a pasar de una enseñanza típicamente... Eh, ...instruccional, donde el, el docente... Eh, ...pues vierte los contenidos en el alumno... ...y él es el protagonista de este aprendizaje... de ...este proceso, a un proceso... ...en el que se requiere mayor participación del alumno... ...y que el docente queda un poco... ...más como mero guía y tal... ...entonces el cambio de mobiliario... ...de recursos tecnológicos y de cómo... ...distribuimos los espacios en el aula... ...pues requieren eh, ese proceso de prepararte para, para cambiar pues de metodología, de recursos, es decir, el libro pasa a un segundo plano, el libro físico, quiero decir, utilizamos más materiales digitales, utilizamos recursos como robótica, como el uso de, y la creación. Eh, no olvidemos que, por ejemplo, crear vídeo o diseñar materiales en 3D pues, son partes importantes de lo que sería este aula del futuro. Es decir, es un, un paso donde le damos mucho protagonismo al alumnado y donde la creatividad tiene que formar parte, porque son ellos los principales protagonistas y los que deben ir desarrollando su aprendizaje, eso sí, teniendo al profesor eh, como referente, pero más bien como guía. Es decir, nosotros guiaremos el, el proceso de enseñanza-aprendizaje, de pero los que tienen que intervenir y desarrollar este eh, aprendizaje son los alumnos.